Conocido como José Candado, fue apresado por agentes de la Policía Nacional en esta ciudad de San Francisco de Macorís, acusado de varios hechos. Al ser cuestionado, admite las imputaciones en su contra. Que yo le di un trayón al teléfono, que no sirvía, y yo le di un trayón a un iPhone. Que tú lo robaste? Sí, yo me lo robé porque me dio un viaje de palo y ya, me como tú estás cortado. Ya, ya, yo ya no tengo que decir más nada. Ya. ¿Dónde fue que eso? ya, yo no tengo que decir más nada. En las próximas horas será puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.